De género es esa. Increíble. O sea, increíble. Ha maravillosa. No ha estado nada mal. ¡Ah! Estoy ansioso por llegar a Hoxton. Vale, empieza tu puta aventura. Ahora sí que lo escucháis, tío. Vaya plomo. O sea, vaya plomazo, eh. O sea, oh shit. O sea, me cago en la leche y yo. Me juega malas pasadas el puto audio, tío. Bueno, eh, la captura de escritorio, ¿no? Más bien eh, ah, dicho. Parece que casi estamos listos para partir. ¡Colum! Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. ¿Dónde está mi varita? No habrá practicado los hechizos que trabajamos. No. Vaya. No vean, ¿no? Varintita, ¿no? Gente. Adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Es igual a povo, amigo. Tengo que fijarse. <risas> que Gracias, profesor Fix. Madre mía. Ya la tengo, man. Este comentario. Oh. <risas> ¡Jota! Elíasar. Yo. Me alegro de que hayas podido encontrarnos… Tiene pinta de, de, de malvado, ¿no?, ese man, ¿no? Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que he cometido un pequeño <ríe> error en mi primer intento. <ríe> Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. ¡Uh! ¿Qué man, tío? Él ¿Tiene bigote? ¿Tiene nosotros? No, ¿por qué, gente? ¿Por qué, de de tío? Mejor ¿Lechufa? Aquí, ¿Mm? por supuesto. Y si hablamos de Tío, Howard, uno de esos dos tiene que, es que ser el malo, ¿no? Del de juto de yo. Una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. <risa> Hace siglos que no voy al castillo. Vayan lechuzas con flow, gente. Nos pillamos un sapo, me colega. Amazing. Ese es el malo, man. Buen caballo, ¿eh? Simulación horse, eh... Skyrim, <risa> literalmente. ¿Qué coño? London. ¿Ese man qué hace? <risa> o sea, contorsionismo extremo de su magia, tío. Amazing. Empieza la película, gente. Pillen palomitas y tal. Vamos a darle. Let's go. ¿Qué cojones, eh? Es una película, literalmente ¡Nos pega la ¡Ah, ¡Gente, la cara! Porque es games, eh? Ajá sea Se ve like a, like a película, tío Like a feel, bro Amazing ¿Qué coño, eh? Es el Headwind. El que antes de que te a Escocia. La Escocia eh. Mm -hmm, la Escocia. <risa> ¿Quién es tu joven acompañante? Increíble. Muchas gracias, campeona ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Por esos 10 bitardos poderosos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás en todo este tiempo? Mil millones de gracias, campeona. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo te fue el cumpleaños ayer? Por supuesto, me lo dijo eh, tu hermano, el lobo. ¿Qué tal, campeona? Eh, con sonido, ¿eh? Me encanta siempre, tío. tío ¿Cómo estamos? Eh, me cago en la leche. Eh, la, eh, la niña más, más feliz de todo el chat, tío. Siempre me encanta. ¿Cómo estamos, Super estamos en el comienzo del maldito Juego al Legacy? Que empezado un poquillo antes, incluso, eh, para. Eh, para eh, ruchar o sea, un poquito más, no no obstante. Que se ve como una película, la verdad, o sea, increíble. ¿Y cómo está yo? ¿Cómo llevas el segundo trimestre de Super El señor Osrique es dado a la duración. Parece que tiene un poco de nariz, ¿no? El maldito profesor eh, Fick. ¿eh? ¿Qué coño? Me mola mucho eso, tío. Son sí. eh, tralgos malvados Hay distintas opiniones Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, campeona, por supuesto eh, A ver si dentro de poco lo puedo sincronizar también En la hora de hacer directos con eh, Warkear Con trabajar un poco Y bueno, con muchas ganas siempre, ¿no? De crear contenido a pesar de que, por ejemplo Hogwarts Legacy lo hemos tenido que traer Siete días después, ¿no? Peligrosa. Es una putada era su esposa, su Sí, un chivatazo. Pero bastante bien. Siempre con vosotros es una alegría seguir creando contenido en Twitch a pesar de, por supuesto, de las poder. circunstancias no tan precarias que si se ofrece a la plataforma siempre. Me en la leche. Enormísima anoma. Y en el cumple también bien, un de ayer. Antes de poder responderle. Que me acuerdo de la que me lo comentó, el el y luego tu hermano. Un bote de spray man. Lo último que me envió, es un hechizo. Llegó con la lechuza de Miriam. ¿Y te mola eh, la saga de, de Harry Potter, capriola no? O es simplemente has visto y ya está. ¿Sabes, sabes qué? A ver, yo todavía me vida tengo vida que ver todas las pelis, la verdad. Para salvarlo, lejos de Run Rock, es amazing. Ese es malo, tío, Parece algo, el eh. De los duendes. Ese man Así es malo dijo, fijo. ¿Qué es ese brillo? Sí. Yo no veo nada. Ese man. Sí, me mola. Grande y esa y nueva. Yo. A ver si os gusta el juego, la verdad. O sea, es muy. <ríe> Entre comillas, visualmente muy el del ring, pero... A ver, por lo menos yo tenía ilusión por traerlo. Me pasa, claro, siete días después, ¿no? Como ya sabéis, que es una putada, ¿no? ¿Cómo hiciste? Espere. no sabes ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero a ese dragón, Skyrim. ¿Eh? Ese es el malo, tío, ¿sí? de... El man que saca el mío tiene que ser el malo Y sí, Son los ponis, eh, los ponis esos de... Fantasmales, eh, tío, de la niña rubia Ragnarok Empieza eh, bastante hardcore, ¿no? Eh, increíble ¡Aguar Extremo El man va por la llave, sí, sí, eh eh, Deme la mano. ¡Oh! Increíble, o sea, menos mal que eh, Gandalf de, de este juego es bueno con la magia, gente. Ardilla, increíble. ¿Qué cojones, eh? ¿Cómo ha hecho la acción dos segundos, eh? Está bien. Amazing. Se ha hecho daño. Quizá. Un es nuestro puto personaje, literalmente. Tome. Un poco parguel la eh. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. Eh, vale. ¿Qué coño? Gracias Nacho por esos 33 meses, eh, junto con Nicole, literalmente. Y el Lilot también, soy los que más tenéis, sí, partan, pasa? me cago la leche. Oh, eh, oh, muchísimas gracias oh, por esos loco, 33 meses y los que quieran, cabrón. <risa> <risa> <risa> Literal, eh, que ¿Qué le has dado a mi, a mi discípulo de magia, eh. Nacho, ¿has visto el dragón? La desolución de Smoke, eh, increíble. Y Nicole también, de same time, pero ¿qué pasa? ¡Ay, Ramón! ¡Oh! ¡Ultradillo evoluciona, eh! Ramos! Hoy, entre los resumos y nomás Muchísimas gracias, Nicole, también por esos 31 meses ¿eh? De locos, sí, o sea Te ganan Nacho, por dos meses, eh Increíble Me Porque soy de Slytherin Literalmente ¿eh? ¡Ay, Ramón! ¡Ultradillo evoluciona, eh! ¡No sabemos ¡Inferior y... Dromo! ¡Oye! Te lo resumes sino nomás ¡Wow! ¡Increíble! 33 meses, 31 meses, Muchas gracias por tanto tiempo, eh, desesperación, sonrisas y lágrimas, ¿no? Me o sea... ¡Eres mal pendejo! Eh, gracias, eh, no soy de Slytherin <risa> Subí la historia solo para ti, ¿eh? <risa> digo, eh, seguro que me dice algo en la historia de Instagram. En verdad no es malo ser de Slytherin literalmente... Eh, o sea, somos eh, Bueno, tenemos una serpiente, Portula, digo. Eh, somos unos buenos magos, ¿eh? Primer día, ¿eh? De Hogwarts eh, Legacy se ve bastante poteósico. Muchísimas gracias, Nachidoro y, y Nicole, tío, por eso ah. me, me sardo el eh, lobo. Muy, muy buenas tardes, muchas gracias por eso. Me habitar poderoso. poderosos. ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo fue la mañana? Siento no haber empezado esta mañana, la verdad. O sea, lo que pasa es que teniendo en cuenta cómo puto fue ayer, eh, por eso decidí como Tikirisi. y eh. enorme. Y lo que te quiero yo, eh, Nicole. Será que no ha chido, ahora te caso. Muchísimas gracias de corazón, tío. Por, por esos 33 meses, esos 31 mesardos, macho. O sea, increíble que haya pasado tanto tiempo. Y el que nos queda realmente, siempre lucharé, ¿sabes? Por tarde, ya me entendéis, ¿no? Al fin y al cabo, con nuestro Dobby hoy. Podremos llegar a carrilar bastante. <risa> Muy bien, me alegro de empezar Y luego, eh, te pasaste el medio y resurrección ya al final. Venga, te dejo jugar, eh, que no quiero ver nada en los juego. No pasa nada, Nicole. No pasa nada. Yo he visto. Parte del juego con ganas también de jugar, o sea, descuida. yo me jodería. Está guapo. Y hay un dragón nada más empezar. Ya has bicho. Quédate un poco más y lo ves. Y tú, muy bien, campeón. Luego con mucha anilla. Lo que pasa es que esta mañana, pues, la verdad es que decidí por pues, no hacer el directo más longo, ¿no? Literalmente, o sea, ya me jodería. Y también que eh, pienso, va, prefiero, eh, ¿sabes? Chequearlo bien, comprobarlo bien, jugarlo y, y, y, ¿sabes? Configurarlo bien antes de empezar directo, no hacerlo eh, al voleo, que después se cae y hace un montón de. Bueno, da problemas, ¿no? A la larga. Muchísimas gracias de corazón, tío, Nachidor y, y Nicole, macho. Se los quiere, gachones, los Bueno, las hadas, las hadas y los hados madrinos del canal, tío. Me cago en la leche. Ya me jodería, ¿eh? Bueno, junto con Chapa, ¿no? O sea, tres moderadores que siempre estáis ahí, ¿no? Anyway. Sí, no necesito eh, usar quererme que una necesidad que usar. O sea, no necesitas quererte, ¿no? Es una necesidad, en entiendo Joder, es que me da pena, ¿sabes? Que no veas al juego, pero es la, la, la, la pollísima no llegué al final, eh, lo miré en hold Long eh, to be, eh, son nueve horas y media y llevaré una hora, es eh, larguillo. ¿En serio? Che, pues, claro, a ver, yo me lo, El medieval y resurrección me lo hice en su momento. vamos wow, me acuerdo yo que en la PSP, ¿sabes? Literalmente. Me acuerdo. O sea, boyas la boya. Pero claro, en la percepción de cuando es pequeño, pues no, no sé, en horas no, no te sabría decir cuánto puto. Bueno, me ocupó, ¿no? ¿Por qué ¿Cómo me llamo papá Higo Good, good game. game, muchas gracias de nuevo Mira, por esos 33 meses, por TV, esos 31 meses, Partiendo de las vanas, y gracias máfico. campeón luego, por eso me voy Y bueno, te lo puedes hacer seguir hacer hacer haciendo, ¿no? A lo largo de, no de, de esta semana. Otro Además otro está otro chulo, o sea, yo qué sé, a mí me parecía muy divertido ese juego. Ahora voy a configurar un poco de gráficos, ¿no? Si os apetece, vamos a ponerlo un poco más en ultra, ¿no? ¿Vosotros en el directo lo veis guay? literal, eh, a ver, es que yo creo que se le puede poner aunque sea, ¿no? un poquito más de, de definición, ¿no? o sea, mejor dicho, FPS, ¿no? si sí, supongo que los FPS vamos a darle un 120, ¿no? como un LOL o cualquier otro, otra cosa y vámonos a los gráficos, tío o sea, vale, todo está en media, ¿no? ok, pues recomendada, ¿no? tío eh... uy, mierda, mierda, mierda aquí, falta y atrás vamos a ver ahora el cambio, ¿no? Vamos a ver, cambio, se tiene que notar bastante, ¿no? Supongo. Sí, tío, se nota, se nota. Sobre todo la definición del personaje, ¿sabéis? En plan rollo, ¿cómo se mueve? Me quedé más o menos, para que te hagas una idea, a punto de entrar en el pueblo, yo me cargué al boss de cristal y estoy en la entrada de y hostia. Ya se es el coñazo. Me acuerdo yo que esa puta parte llena de aldeanos y de espantapájaros, el lobo, madre mía. Siempre la liaba, ¿eh? Porque intentaba buscar todo. Siempre, tío, buscaba todo. Eh, vale. Qué guapo, ¿no? O sea... ¿Cómo tira la puta magia? A ver, no... ¡Ja, ¡Excelente! Eh, vale, utiliza la cámara Ok O sea, está guapo, ¿no? Supongo porque esto es como la instrucción del anciano no O sea, estaría todo algo preparado lo del dragón de lo que Mi varita es de Fenita, Que te meto un varitazo eh, ¿Cómo me he puesto este puto color de pelo? eh? Siempre, siempre, tío ¿Puedo hacer algo con eso? Nada ¡Oh! What the... Yo no, eh, yo voy a buscar el cali y ya. Claro, ah, no, yo es que me quedaba pillando todo, o sea, realmente es lo más, es lo más rápido, buscar el cali ya estaría. O sea, ya me jodería. ¿En qué te doy? Es el, es el puto el del ring, eh. Ahí arriba. Es el puto el del ring, fuera de coña, eh. Cuando eh, lo encuentro y mato eh, a todo el mundo eh, para, que no me eh, claro, para que me lo den y me piro no, A ver, así te lo hace rápido Pero todavía no has desbloqueado el, el de este, tío lo llegando, El casco de dragón, ¿no? El casco de dragón, yo no me acuerdo si era uno de los últimos objetos del juego Pero era el más divertido, siendo alguna Diablo, puñeta, esto es Howard En la vida, ¿no? <risa> estamos en el islote perejil Hace un poco de vista aquí Madre mía a falta de pan buenas son galletas, ¿no? Como dijo Jim Carrey. <ríe> Mentira, son impulsivos. ¡Qué potencial que tiene! ¿eh? ¡Increíble! Oh, no, no. si a ver si lo desbloqueas pronto. Está muy chulo, ese te va a mola mucho. Está súper divertido, la verdad. Me ha alegrado cuando, eh, cuando dijiste cuál era. Porque yo no lo recordaba, ¿sabes? Literalmente. Claro, que el de la Play 5 supongo que es el que más molaría verlo, ¿sabes? O sea, jugarlo, mejor dicho, por la definición que tiene desblocaré la ballesta, el martillo está muy chulo La espada hacha eh, y las jabalinas Las jabalinas son muy divertidas también en el puto juego O sea, te lo juro Qué guapo esto, eh O sea, está increíble, tío Mírenlo, gente ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Para que me dieron una es varita, ¿eh? Ese traslador, traslador, eh. traslador Claro, o sea, mi así comienza la historia, ¿no? O sea, con el traslador que le han dado Que supongo que será el primer hechizo, ¿no? Del pibe, supongo es muy Skyrim este, esta parte, ¿eh? Vamos a aprender la, la, el flu. El minapa, ¿vale? Fui para acceder a los detalles del mapa, ¿vale? El profesor Finn y yo eh, hemos usado el traslador para viajar a un eh, remoto acantilado situado en las eh, Highlands eh, escocesas. Tenemos que explorar las misteriosas ruinas, ya que parece que el traslador quería traernos a ellas, ¿ok? Guapísimo, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que hacer, investigar. Profesor. Uy, ¿cómo es se quita? Una especie de mural. Mm. Quizá nuestra afición fuera un afamado vidente. Interesante. Está gracioso, tío. O sea, por lo menos se ve también a la hora de combatir, de pelear. Se ve bastante worth it, eh. O sea, de momento, claro. O Sabes. Supongo que conforme pues, vamos avanzando los bichos eran machetos, ¿no? Pero también más o menos he visto que, ¿sabes? A nivel 30 que como que se acaba o el sea, juego, creo. Esta estatua... Este puede haber sido su hogar. Ah, Eso estaba eh, cuando elegí la, la casa, o sea, bueno Elegí las preguntas a la casa a la cual eh, Está, qué guapo eso de talón, ¿no? Increíble, gente, guapísimo Tío, me flipa, me flipa el auto -hit, eh, Que tiene, o sea, no, no, no es de un hechizo Es un porrazo, simplemente Guapísimo Esa piedra encantada y cristalizada otra vez ¿Qué estará bloqueado? qué guapo, muchas gracias a todos y a todas tío Por estar viendo también es el juego tío. Después de ya haber visto que todo el puto mundo Se lo ha hecho, ¿no? Profesor Fin, creo que encontré una... ¿Sabes? Una variable Te doy con la varita Por el... Digo... Sí, aquí, señor Qué raro. <ríe> Increíble Tío, ese Juanma, ¿cómo estamos? ¿Qué ti, mi pasó, pasa? Por fin, tío, después intentada. de... Siete putos días, macho Siete putos días, pero bueno, no obstante Me propuse disfrutarlo y ya estaría, ¿sabes? Ya me jodería, por dónde vas tú, achó y habrás capturado hasta algún tipo de bichito, ¿no? ¿Sabes? Literal. ¿Qué casa te salió también? Me pareció gracioso como la selección que tenía el juego. No obstante, bastante. De nuevo, muchas gracias también, Nicole, ¿eh? por esos 31 meses y Nachidor, por esos 33 meses. Ardo. Tío, increíble. Al igual que no hay el lobo, por eso me tarde. ¿Y cómo estamos en Super Juanma? ¿Qué? Tío, o sea, es que, tío, ¿sabes qué? Es una paranoia. Antes de ayer me. No sé, tío, eh, había una persona jugando, un chino jugando en mi cuenta de Steam al Rus me lo encontré tío y empecé pa-pa-pa-pa, a cerrar básicamente el juego hasta que ya pude llegar a eh, cambiar la contraseña y me reí bastante en ese intervalo de tiempo en el cual pues no se podía o oh, mi cola en ese momento en el cual pues no se podía no ¡Ya era un mago ahora sí <risa> qué pasa Malta cómo estamos cachorro cómo tarde también ¿Cómo, cómo va este sabadillo con Flowa? hoy empezó incluso antes por la moción, tío sabéis que llevo nada o sea siete días macho Malta y Juanma siete días para jugarlo pero no me pilla la edición de luz sí fue una putada la verdad Hermano, ¿qué cambio esta gol, no? No puede ser. Qué mal rollo hacen los putos duendes, ¿eh? increíble. Y eh, está todo guapo, tío. Por lo menos las físicas de momento están guapas. Tampoco me he dejado llevar por las críticas negativas que tiene el juego, ni mucho menos, ¿sabes? ¿eh? Todavía no he llegado a tener eh, la maleta... Eh. Me queda, eh, Poco... Hostia, ya para el nivel 15, creo que estoy. Hostia, la leche. A ver, es que no, no sería spoiler, pero creo, o sea, creo que a mí se lo terminó. Yo no lo vi con mi alta, pero más o menos creo que está en el nivel 30. O sea, así que. Coño, estarás ahí ahí de la misión principal. O sea, literalmente, que tiene que estar guapo, o sea, creo que el juego tiene 36 horas de la principal y a después pues, son misiones secundarias, que están muy chulos. La verdad, bueno, a ver, yo no soy quien para decir que si me siento en la saga de Harry Potter, pero igualmente.. Eh, seremos críticos con el juego, ¿no? No obstante. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Por aquí. Esa es la llave de la palla, ¿no? Bueno, de la playa, de, de la madre, ¿no? Realmente. No se separe. De la madre, de la mujer, del, del hombre. ¿Vas a flipar con el juego? Es de locos, eh, De locos el juego, tío. Eh, pero increíble, yo creo que eh, va a ser el mejor juego del año. Literalmente, si Front no saca nada, Juanma sí. Forever, ya o sea, bueno, el Ring, ¿no? Quien ganó el año pasado, pero sí, seguramente. Aunque también daros cuenta que también está la Tommy Terror, está también el Resident Evil 4, pero no, ten, no tiene nada que ver, por supuesto. Con un mundo abierto, un juego lineal, hacértelo y ya estaría, ¿no? Eso es así también. Bueno, el Hulon también, pero son juegos no AAA. O sea, el Hulon, bueno, creo que sí que estaría ahí el Hulon en AAA, ¿eh? Pero Resident Evil 4, sí, obviamente. ¡Oh! Dios mío, nos hicimos el de la Play 1 hace una semana. Hicimos este puto puzzle. Qué complicado, hermano, lo tenéis en YouTube, tío O sea, increíble, tío Wow, claro, estos son los banqueros, loco Claro, qué guapo, bro o sea, increíble Qué guapada, tío Pues yo me he, pillado, me he pillado de tres juegos de pelea El Marvel vs. Kanky Infinity, qué guapo Hay un montón de personajes súper guapos Y chulos, falta con los cuales combinar los combos Pero siempre, cada vez que toda esta gente venía a casa a jugar Me decía que no era como un Tekken, tío Yo, Hermano, a mí me encanta la, la, El modo de cambiar cada personaje en cada pelea el Samurai Channel es increíblemente guapo. Me mola, que lo vi que lo añadiste, tío. Y el Kino Fighter. Dios, qué guapa el puto Kino Fighter. Yo la verdad es que pff, me pillé este juego de Balta y Juan Man por lo que me lo pillé. Por el content también. Que está fuera, eh, más allá, ¿no? De lo que es Twitch. Que ya sabéis que Twitch solo es un lugar donde monetizar. O sea, crecimiento en Twitch. Ya me entendéis, es jodido, ¿no? Tienes que atraparlo con todo lo demás, macho. Tiene unos gráficos, eh, tío, que no veas. Eh, lo tengo puesto en eh, Ray 13 al máximo. No veas cómo eh, se ve eso a 240 a ver, que Que guay, macho. Yo le he subido también a, a alta. No quiero joder el directo para que vosotros lo veáis peor, pero solo subí a alta. Puedo subírselo a ultra, en verdad. Pero no sé cuánto me, me va a consumir, realmente. A ver. No, Nada, o sea, el sonido es porque pecado. le tengo a la puta mierda de carcasa, tío. Y qué guapo también, Malta. Eh. Estás ahora mismo juego de luchas, eh. Arte caso, también es que veo que tiene ganas del Tekken 8, eh. Yo tengo un montón de puta ganas. Oh, tío, es un puto Grendling, eh. O sea, es un puto Grendling el puto orco, tío ese se me Y yo no podía ponerme barba, gente. ¿Qué es eso, bro? O sea, no puedo ponerme barba en un puto juego. ¿Qué? Joder. Madre mía, qué locura. O sea, y la verdad es que me está sorprendido el momento. O sea, no quiero, ¿sabes? Anticiparme a lo que viene siendo el juego. Pero no sé, tío. Tenía ilusión por traerlo. No obstante, me mola, me mola bastante, tío. O sea, vuelvo a repetir, no me sé todos los lores de Harry Potter, ¿eh? No es coña. Intenta cambiar lo de los FPS en el menú eh, en ajustes. Tengo 120, le di más. O sea, claro, lo cambié, digo, es que a 60 a lo mejor ya me entendéis, ¿no? Te quedarás eh, con la eh, casa que te diga el sombrero o harás eh, lo que hacen algunos de eh, ignorar las recomendaciones y cogerá lo que te salga de los huevos. Pero eso Juan me falta. O sea, ¿no está hecho ya? O, o sí. Es que antes de iniciar el juego me ha pedido un registro previo en el cual pues me ha salido esta puta casa. O sea, la de la serpiente, el Líceris, ¿no? Pero entonces yo puedo seguir lo que quiera. A ver, a mí me gustaría ir por las artes oscuras, ¿no? O sea, lo que tenía armadito el, el Day, ¿no? Y eso, Valte eso sería la boya, la verdad. A lo mejor me decía yo, soy una mierda, papajigo. O ¿Sabes lo que te digo? Soy una porquería. Pero me molaría irme por las artes oscuras o hacerme las misiones de las artes oscuras. O sea, pues supongo que será algo secundario del juego, ¿no? Tío, ahora vamos a ver qué cojones había en el papairo, ¿no? Si no lo has tocado y está a 60, eh, ponte a 144 eh, lo que tiene tu monitor. Vale, pues si sí, ahora me lo pongo, super eh, Juanma. Harte caso, claro, lo metí a 120 como en el Lolo, el Valorant, literal. Y todavía no. Entonces, literalmente, yo creo que sí, Carelo, lo que me da las ganas. Literal, es mejor, ¿no, Balti Juanma? Y si le quita todos los rayos del Ray Tracing, el juego va mucho mejor. Todos los rayos de Ray Tracing, a ver. Eso ya me pilláis fuera de cobertura, ¿eh? Un momento. O sea, a ver, todos los rayos de Ray Tracing. Eh, claro, es que no le tengo a los gráficos O sea, le he subido los FPS Pero no he hecho nada Y qué guapo que puedas llegar a elegir Barta, lo que tú quieras, tío Aún no he llegado a Hogwarts Claro, o sea, te, te, el principio donde me estaba como registrando y tal decía que tengo que jugar como un pequeño opening, ¿no? Del juego con, eh, con este mago, ¿no? O sea, literal, que será nuestro Sensei Y tengo que ir después a Hogwarts, ¿no? Por lo que se ve, Va mucho más fluido A ver, pero está chulo, tío O sea, supongo que, que este juego todo lo, lo vais a jugar, ¿no? A la larga, ¿sabes? Realmente mola Abajo del todo de la calidad <coughs> Abajo del todo de la calidad Vale Esto eh, Abajo del todo de la calidad aquí Ah, pero Hostia eh, Porque no está en ultra, ¿no? Claro, porque yo lo no tengo ¿Por qué me la ha dejado media? ¿Eh? Vale Le di alta Ah, porque no le di aplicada Valti, juan más por eso Vale, vale, vale En Injain En Injain A ver interfaz opciones de sensibilidad eh, PC, mando Juego, opciones de juego, no A ver ¿Dónde, Juanma? Abajo todo lo de la calidad Aquí, ¿no? O sea, pero, claro, no, no sé ¿Por qué? Porque yo no tengo Ray Tracing, ¿no? Supongo que es eso Juanma, ¿no? O sea, a ver, al no tener esa tarjeta gráfica No creo que me tire con eso, eh, igualmente Sí que va el juego, ¿no? O sea, como vemos O no me lo pone en alta O sea, a lo mejor es eso yo creo que es eso, ¿eh? Por eso no me deja O sea, me ha molado lo, lo que he hecho Balta, ¿eh? Ya lo tiene quitado, eh, pero eh, eso pone ultra ¿En serio? ¿Esto a ultra? A ver si queréis lo pruebo, no habría ningún problema O sea, a ver, mientras que vosotros lo veáis bien en directo eh, O sea, buen, buen move O sea, vamos a ponerlo, a ver Ahora se supone que está todo en ultra Vale, se nota, se nota un huevo, coño Se nota un huevo, a ver, o sea, vosotros lo veis, lo veis bien o sea, se ve muy bien, ¿no? A ver, también Juan Manuel Alta Tengo petaísimos los FPS O sea, sé que Van eh, lo, lo, eh, Perdón El binrate del directo Lo tengo trucado Por decirlo de algún modo Y va a 7000 y pico O sea A 7000 y pico 8000 O sea, es una locura Por eso también lo vais a ver Como yo lo veo Literalmente Puede ser, bro eh, Que no te deje Claro, por la gráfica Yo creo que es por eso Pero igualmente En Ultra se ve guay El juego se ve bien en el directo ¡qué alegría O sea, es que Twitch estaba teniendo últimamente muchísimos problemas y ese era uno de ellos, el binrate. Me preocupaba mucho porque a la hora de sacar un gameplay, ¿cómo cojones yo pretendo sacar una buena calidad para renderizar el vídeo y después chopearlo en YouTube o en Instagram, ¿sabes? bueno, en, Instagram, en TikTok, y ya me entendéis, no tener una buena calidad? El juego no está bien optimizado. Claro, eso... Es que no sé, Balta y Juan me... Vi lo del, lo del chocas, pero el chocas es, que es normal, mano. También es un nota que yo, yo que sé... ¿Qué, qué, mm, ¿Ya que me entendéis? Se va a pegar jugando 12 horas, no a lo mejor sé. después de 12 horas al juego Señor, en directo. Ve ciertas cosas, la igual que, el que el nosotros el otro otro otro otro otro lo veríamos, ¿no? Y pero y es normal, el el otro otro otro macho. A, llave, y a ver, demasiado está, o sea, para ser, creo, y, a ¿y a será... Mira que me gusta el puto Harry Potter de la Playboy, pero será el mejor juego de Harry Potter sin duda alguna, de todos. O sea, literal. Solo por el concepto tan el del ring que tiene, increíble. Increíble, o sea, se ve muy bien, la verdad. Se ve muy, muy bien, tío. Gracias por estar ahí eh, en este tipo de juegos, obviamente. Aunque ya sabéis que tienen 7 días, todos los streamers grandes de por medio. Y ya, pues, han hecho el juego. Yo lo he empezado hoy. <ríe> bueno, bro, eh, bueno, bro, luego hablamos eh, que voy a jugar un ratillo. Yo también, dale duro. Muchas gracias, Juan Magacho. Y también, Marta, por pasaros siempre que tenéis tiempo. Me cago en la leche. Disfruta, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver también. A ver, sé que el, el opening del juego es muy largo, ¿no? Por lo que he visto y tal, y he oído, pero bueno, no obstante. Está bien, porque si te introduce un poco más al mundo Y tal, y a los putos hechizos a la larga Pues está guapo, o sea, el lore del juego O sea, eso no se lo puedes quitar como ahora Hostia, espera, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Tengo que dejarlo pulsado ¿Vale? ¿Por qué hace eso? ¡Ah, hostia! Vale, vale, vale, ¿qué es el cursor? ¡Ah! Que me pillo! <risas> Cabrón, no lo sabía A ver, perdón, perdón, o sea, no sabía que yo tenía que mover la... La varita Está guapo también, o me mola, no sé, me parece gracioso, tío. No obstante, a ver, me flipa, vuelvo a repetir el juego de la, de la Play 1. Los hechizos es difícil con el teclado. Es una paranoia es que no sabía Juan <risa> o sea, es que ¿Sabes que Le tendría que yo eh, ir moviendo o ir eh, orientando la flecha para poder pillarlo, qué guapo. Está chulo. Ah, mira qué puto hechizo es, eh, tío. Qué guapo. También es súper fiel, ¿no? Supongo a lo que son las películas. Yo me quedé en la cuarta, no, quinta película, o sea, sé que mmm, no sabré todo, ¿no? Aprenderlo, no por narices Pero está chulo, tío O sea, está muy guapo ¿Y tú qué decidirás, Juanma? Con lo que ha dicho es ¿verdad? O sea, yo no lo sabía Que tú podías seguir A ver No sabía que tú podías seguir eh, O el lore principal De la casa que te corresponde O básicamente, como ya sabéis a, a Hacer lo que tú quieras, ¿no? Tío, está muy guapo ese Yo juego con el ratón y el teclado Porque eh, me da más fluidez No, yo uf, con mando no en la vida O sea no me mola, prefiero este tipo de juego Si fuese a lo mejor el del ring O cualquier Dark Soul lo jugaría con Mando Porque como ya empecé a jugar con Mando Dark Soul, Para mí es muy fácil darle al parring Al L1 o al Sekiro, o sea, estoy súper acostumbrado Pero aquí que es un juego que tiene Mecánicas nuevas y que voy a aprender desde cero Realmente, de voy eh, literal con, eh, con el teclado y ratón, que es mejor Igual que un Resident Evil, igual que todo Puedes escoger la casa eh, que tú quieras Ah, hostia, pero también está aleatorio A ver, sería gracioso que saliera de la aleatoria Sospecho ¿Ha, dicho <risa> ha dicho grumo grumo el profesor, <risa> <risa> Pero el juego eh, para verlo todo al 100% Tienes que eh, pasártelo Hostia, con las cuatro casas LOL o, o sea que tiene cuatro finales diferentes el juego entonces Juanma Es que claro, o sea, he intentado Está muy alto el juego O sea, si no bajo He intentado spoilarme lo menos posible O sea, yo consumo mucho Arcanecro eh, Literalmente por las noches cuando termino directo Y estos días está jugando al Hogwarts y no los está viendo Literal, para, para que veáis. Ayer lo termino y digo, no quiero nada, tío. Quiero sorprenderme yo solo, saben En plan, y con vosotros. ¿Cómo, cómo quito? Eh, ¿Cómo quito la leyenda? O sea, literal. Yo estoy en el Llytherin, qué guapo, y eh. Me llamo... ¡Ja, ja, ja! ton Ridley! <risas> ¡Fucking guapo, tío! Eso es el me la polla! Os sí, lo, <tose> le, lo <tose> juro de que... <tose> Robby es mi puto personaje de favorito, de tío, tío junto con Dobby, pero porque Dobby es un elfo libre. <risas> Yo también soy... Oye, a ver, me salió lo del preseller que os he dicho antes, el Lithering. O sea, eh, me mola porque son los malos. No voy a mentir, eso está guapo. ¿Préjeme. Literalmente. Está muy guapo. ¿Lol? LOL. Cuando avancé hacia el fulgor. ¿Qué? De repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿La has la auto, güey? ¡Qué guapo! Sí, señor. Estoy yo me he puesto papá y como un GG porque, tío, ponía pelo que le pongo hermano, mano la mero y yo voy a me me la mero, mero, cabrón. O que fuera esto es un puto de currículum, loco, ¿sabes qué? ¿Qué estatua? <ríe> Ah, o sea, él no la ve. Veo una especie de estatua, pero solo como. Está guapo porque no sé qué vínculo soy. ahora mismo tiene con el pergamino que estamos abriendo. Depende, eh, depende de la casa que eh, te metas, las misiones secundarias en Canva. ¿Cambia? ¿En serio? Tipo de eh, progreso, eh, por eso te digo que eh, te tienes que pasar el juego eh, con, las crasas, con las cuatro casas. Con las cuatro casas, si quieres ver todo el juego, hostia, la leche. O sea, a ver, me molaría. Es que, claro, sí, me lo haré con todas las casas, pero espero poder llegar a irme, Juanma, por la rama de lo, ¿sabes? De, de lo oscuro, ¿no? En plan, lo que tenía, o sea, bueno, Sirio en no, en plan, el puto borde, Morillo. Si bueno, bro, eh, logramos disfrutar el juego. Muchas gracias, Juanma, sí. igualmente, tío. gracias por estar ahí. Que la verdad, ya sabéis que este juego, sí. supongo, no generará supongo gran que es cosa eso, en una comunidad bien. pequeña como la nuestra, pero tío, es para vosotros eh, literalmente, chavales y chavalas Que me mola mucho, tío, tenía ya ganas de jugarlo, la verdad, o sea Hacía mucho, un mes y pico que no salía ni un juego que realmente, ya me entendéis, ¿no? Llegaba a ser algo más allá de, sabes, un par de, de, de días, ¿no?, jugándolo Y ya estaría, o sea, no te, no te enganchaba, ¿no? Vale, otro hechizo, Lumus O sea, vaya, hostia, vaya introducción, eh, o sea, ¡oh, ¡corre! O está sea, todo guapo, tío. La, la forma de aprendizaje de hechizos está muy graciosa, la verdad. Has obtenido el encantamiento de iluminación. Ah, eh, Lumus, eh, se ha asignado automáticamente a tu conjunto de hechizos. Lumus ilumina la, eh, la punta de del albaril. Eh? Anda que no sabe nada, eh, Howard Legacy. Para ayudarte a ver mejor las zonas oscuras, ¿vale? Saludos no. el 1, ¿no? Eh, no Ay, recuerda no esto al final bien. de la primera ¿sabes? película. Guapísimo. La... ¡Mortal Chill, eres tú! <risa> es una referencia a Mortal <risa> Chill, ¿eh? Vale, esto es el, el training, ¿no? De combate, supongo, ¿no? Hermano, no vea que he cambiado esta tan eh. Hostia, ¿qué? Protego. Qué guapo, ¿no? El Protego, ¿no? Qué guapada. ¡Uf! No vea cómo mete gana la gente. Nivel 1. ¡Ah! Ah, ¡Qué guapo! O sea, nada, guapísimo. ¿Qué cojones, tío? O sea, vaya entrenamiento tan poderoso, eh. Como lo tenga preparado el profesor, tío. O sea, sería la polla, eh. Tío, ese hechizo es la cañísima, eh. Vamos a intentar abusar un poco de... A ver... De la física, ¿no? A ver hasta dónde llega. ¿Tiene, ¿tiene dases? No, no. No tiene dases, pero tendrá parris, ¿no? Supongo. Si no tiene forma de rolar, o sea, tendrá parris, ¿no? Está muy alto el juego, ¿no? Mira, hey, el sensei ¿cómo estamos? Revisa los objetivos para reconocer que... Ah, de protego, vale, vale, vale. Estaba matando todo flipado, ¿sabes? Hola ¿Y cómo estamos en Super Akali 6? ¿Estás mejor? ¿Te encuentras mejor hoy? O sea, esperad un momento porque... Vale, ahora Ah, entonces este es el parring, ¿no? Que tiene Vale, el único parring que vamos a tener es este, ¿eh? A ver, no está mal, es a la Q, es fácil ¿Vale? Guapísimo, tío Y te encuentras mejor en Super Akali 6. ¿Cómo te fue ayer también, por supuesto? Qué guapo, tío. O sea, el combate está bastante guapo. Ah, se cura automáticamente. Eh? Si me disculpáis un poco, le voy a bajar un poquillo el volumen porque parece que grite, ¿no? O sea, a ver, que mis cascos se escuchan mucho. Mientras que vosotros no os moleste. Aquí refría, al final sí, ¿te, te has puesto malo. Me siento como en el culo, llevo todo el día en la cama de frío, de dolor en la garganta y en el cuerpo. Pobrecillo, a ver, te puede. Si en un saltillo, sabes, aunque sea, tus padres pueden ir a alguna farmacia de guardia hoy sábado. Y pillarte los sobres estos típicos, que son como de puto naranja Aunque yo no soy médico ni mucho menos, pero eso, ¿sabes? Está alivia Si no, profesor, mucha, eh, mucha miel, ¿no? Realmente eso eh, aclara bastante Una puta eh, garganta y hace por lo menos que no... Qué guapo, tío Y hace que por lo menos no tenga tantas molestias O sea, pero no obstante, si te encuentras mal, podrías ir al puto centro de salud Del tiro 20 no un justificante médico para el lunes, ¿sabes? No obstante sin seis como siempre, ¿eh? o sea, bueno, un bachillerato Tampoco os vaya a matar ni nada Pero si perdéis la clase, ¿sabes? No tenéis forma, o un examen No tenéis forma de saber Cómo recuperarse ahora, ¿no? O sea, tengo que Te dice Ya me tomo unas pastillas eh, Y voy manga larga y un, y, y un abrigo del frío Normal, porque tiene ahora mismo la, O sea, tiene la temperatura baja Me cago en la leche Es normal, acaricense Y pobrecillo, macho Espero que te recuperes prontillo Y que por lo menos, ¿sabes? Hoy, aunque lo pases mal Pues mañana ¿Dónde coño voy? O sea, pues mañana por lo menos por te encuentres mejor Lumos. O sea, Lumos, tío, ¿dónde estaba? Eh, la... Ah, vale, Lumos. era la R Perdón, hijo ¿Qué va, qué va? El lunes es imposible porque tengo esa tecnología sea, oh, a ver, te lo puedes Entonces te lo estarás preparando, aunque estás malo, claro También es eso ¿Cómo? Qué guapo, o sea, vale Lumos. O sea, tengo que ir haciendo Reveille. eso Tengo que ir haciendo Reveille. esa mierda Reveille. Es bastante importante y difícil Claro, a ver, tecnología, obviamente, imagen El... Eh... En el tecnológico, ¿sabes? Yo me jodería. Bueno, el lunes creo eh, que me, eh, me recuperaré. A ver, obviamente hoy, si no si no pillas frío ni mucho menos y te abrigas. ¿Tengo que qué, tío? Mientras, eh, mientras buscamos eh, la oscuridad, hemos eh, dado con una estatua. Vale, o sea. Vale, es esa. Un momentito, tío. Va. Ah, vale, ahora. En historia me estoy aguantando de decir que los dioses egipcios eh, eran eh, los primeros furros Rebelio. A ver campeón, lo malo que si sí, lo dice el profesor a lo mejor no, <risa> no lo ha pillado Tu compañero sí, pero tú no, es lo malo Pero bueno, no obstante, está gracioso, sí, serían muy furros, ¿no? Los, los dioses egipcios muy anubis, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? O sea, eran, eran demasiado furrillos, ¿no? Ya me jodería, pero no obstante, supongo que en la mitología también antes había furros, ¿eh? Bueno, incluso los dioses griegos eh, bueno, se transformaban masivamente en... Es aquí, ¿no? Le debo pegar, tío. Activa las estatuas. O sea, vale. Vale, es esa, ¿no? O sea, es. Rebelio. ¿Esta? O sea, le tengo que pegar algo, tío. Rebelio. O sea, ¿qué luz. tengo que hacerle? O sea. Ah, vale, o sea, vale, vale, vale. Entiendo que con la luz ellos se, eh, se activan, ¿no? Supongo. Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, vale, perdón, ellos. Que es complicado siempre a la larga llevar todo al mismo tiempo. O sea, vale, aquí la intercepción, aquí, perdón No sabía que había que hacerle leña, ahora Parece que no hay otra. ¿Y qué tal estás, campeón tras cartón? ¿Cómo van, por supuesto, este sabadillo con Flowa? Ah? Estudio por las noches, eh, por la tarde me da bastante pereza O sea, yo, uff, a mí era al revés, ¿sabes? Como por la noche no era capaz de aguantar el sueño Tenía que estudiar de desde... día. <risa> Literalmente, no es coña, porque después me daba cuenta De que mmm, no había estudiado una mierda Se me había hecho de noche y estaba cansado Hostia, por pues los gráficos eh, tampoco están mal eh. Mira si tienes drop el juego eh, sí tendré drops, pero no sé cómo ahora mismo eh, Lo puedo llegar a referir o a activarlo literalmente. Pero claro, date cuenta campeón Kali-sensei Que eh, todo el mundo ya tendrá todos los drops O sea, es increíble, ¿no? Toda la peña tendrá todos los drops De bueno de toda la gente, ¿no? Que ahora mismo La habrá puto jugado ya siete días, macho 7 días lleva el juego para la gente, ¿no? Obviamente que ya me entendéis ¿Vale? Que lo habían pillado, ¿no? Mantente protegido Mantente protegido para contraatacar ¿Cómo contraataco, cabrón? O sea... Ah, qué guapo, ¿no? Qué guapo, cabrón Y me alegra saber que por lo menos está gustando, tío Yo la verdad tenía ganas de traerlo Lo que pasa es que no me pillé Ya me entendéis, ¿no? La versión extendida de Luz, Una putada Usa para destruir las abstracciones, vale Lo que pasa es que eh, a la larga... Y me van a cuartear la cara, ¿no? <ríe> Qué guapo, tío O sea, me mola el sistema de combate bastante ¿eh? Y también Juanma, ¿no? Que me ha dicho antes Cómo ponerle un poquito más de No tengo Ray Tracing como él Pero a la larga pues pienso que va bien Para destruir las estatuas con... O sea, tengo que destruirlas todas Increíble 40 euros en el juego Sí, o sea, a ver No está mal Lo que pasa es que, claro Serían 60 pavos la versión de Luz Para traerlo 70 horas antes Entonces era muy duro literal macho en otro momento a lo mejor lo podría llegar a hacer si empieza a currar en breve pues este tipo de cosas no pasarán, no y es más pues me mola la idea de cuando empieza a currar y a compaginar con los directos resident evil 4 por ejemplo remake compro una que para mí y sorteo una para los suscriptores suscriptoras literal o sea y así pues, eh, iríamos haciendo con todos los jueguecillos Sepa, pa, ¿cómo estamos, Super Draco? ¿Cómo está yendo? Que hoy os oh, ibais, ¿no? A la conferencia, tío. A, a, la, a la expo, tío, guapísimo. ¿Cómo lo estáis pasando, gachón? ¿Cómo estamos, mi hermano Draco? Ya sabes, están activados de puta madre. O sea, es que lo... Eh, por eso esta mañana lo hice directo, porque quería verlo todo bien, ver cómo configurarlo, literalmente eh, probar el juego, aunque no me ha dejado probarlo, A les enseño, porque, ¿sabes? Era como créate el personaje ya y yo, bueno, pues del tirón vamos a ver cómo cojones eh, a, hacemos para eh, comprobarla, eh, ¿sabes? Que vaya bien el juego literalmente y no haya eh, problema de rendimiento así que eh, lo probé y ya también me chequé en la, en la página esta donde, donde nos ha dicho de qué eh, qué puta clase somos ¿no? que somos el líder en ahí pero como ha dicho Balti Juanma todavía las elecciones de eh, lo que es el puto juego obviamente le queda bastante no es printar al chifro ¿no? estamos en Madrid ¿cómo lo estáis pasando gachones qué guay ¿eh? estaréis viendo un montón de gente guapísima tío con playa no nada en sí se ve bastante bien eh, no hace falta rtx a ver eh, o sea es es por si tienes la tarjeta gráfica Entiendo que sí que acepte, O sea, como, como le he dicho a Juanmante Entonces, todos los juegos que tengan el Ray Tracing activado O sea, que lo puedes jugar de ambas formas Pues mejorará a lo mejor el, el rendimiento Incluso un poquito los gráficos, ¿no? No te vas a esperar ¿A quién me he encontrado? ¿A quién? O sea, ¿allí? Qué guapo A ver, miedo me da, ¿eh? ¿Alguien del canal? O sea, la vía, ¿no? Sí ¿Estás en la Japan Wii? O sea, claro o sea Están en la Japan Wii, exacto Qué chulo Se fue la historia que subieron esta mañana Están allí los cachones. Y es papu, qué guay, o sea, un cosplayer, ¿será? O un, o un gamer, o sea. Ahora me dice papá faker, ¿no? A mochi, tío, ¿en serio? Para que veas. madre mía. Ahí está. El mundo es un pañuelo, ¿sabes? Con... <risas> Literalmente es un puto pañuelo, tío, lleno de mocos, mato macho. Es este lugar? Por fin entramos, ¿eh? Pero ya estáis de vuelta, ¿no? No, pasáis todo, todo el día allí, ¿no? Supongo, bueno, toda la tarde durará ese evento, ¿no? De la Japan Week. O sea, qué chulo, tío, hay un montón de cosas guapas, o sea, podéis traer incluso, ya me entendéis, como el año pasado, ¿no? ¡La espada, macho! Esto es un poco God of War, ¿no? Muchas gracias por el apoyo tío, en este puto juego. Papu, ¿dónde vivís? Eh, yo eh, en Huelva, campeón. O sea, en un pueblecito de la Comarca de Huelva. Pero vamos, casi todo el chat está entre Valencia, bueno, Andalucía, Valencia, eh, Barcelona, ¿sabes? Madrid, muchos de vosotros también. Y eh, países como México, eh, Argentina, Chile, Perú, ¿no? O sea… ¿Qué es eso, eh? Esta, eh, mañana eh, por la madrugada nos volvemos. Qué bien, macho. Espero por supuesto que lo paséis guay, Draco. Muchas gracias por pasarte, gachón. Y qué puta alegría, a ver, me mola mucho porque vais los dos juntos, ¿sabes lo que te digo? Claro, los dos hermanos juntos, es diferente ellos. Ahí solo un poquito más, ¿sabes? Está guapo. Creo que tú, eh, GPU, eh, lo puedes jugar con RTX, eh, solo que no sé si puedes usarlo mientras eh, trimea. Mientras... Puede ser eso, claro. Cuando Juan no lo ha dicho antes a que cuando ha venido, eh, antes de ponerse a un ratillo también, no me sales, no puedo tiquearlo de ningún modo. Pero supongo que después de fuera de directo Ahora que tengo... ¡Ah! Es Percival, hermano Ese era Percival Y ese es el Charles Rockwood ¿Sabéis quiénes son, no? ellos De la primera película, ¿sabes? En plan... Literal, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Claro, ah, tendré un montón de referencias, ¿no? Básicamente a lo que es la historia o el lore de Hogwarts, eh, bueno, de Hogwarts entero ¿No? Literalmente, pero después lo probaré Por curiosidad, Cali-sensei Que te voy a contar un secretito eh, ¿Cómo estamos, Manolo? Una Bastante bien, la verdad, ¿eh? Mi moto hace... <risa> <risa> eh, y es lo mejor que hay ¿Te enteras, peluca? <risa> Grande son, Manolo, ¿cómo estamos? Y con ganilla triste De que no haber empezado, a lo mejor, hace ocho días el juego Pero no me pilla la edición de luz, tío O sea, no somos ricos ni mucho menos, tío O sea, en plan, joder, ya de por sí era una duda existencial eh, Si lo iba a traer o no, literalmente Pero bueno, o sea, no obstante Lo traemos a full y con muchas ganas, ¿no? Ya me jodería ¿Y cómo estamos también, Manolo? ¿Cómo ha ido tu semana? Y tú también no jugas Bueno, lo, lo estarás jugando, ¿no? Me cundo una espada, ¿eh? Está todo guapo, arte, caso. O sea, realmente, por eso te digo que la otra vez que... Eh, eh, o sea, Draco... Eh, Draco y tú se fue, eh, eh, Trajeron una, una catanilla y varias cosas, ¿no? Bueno, os dejo y ya veré eh, en qué casa te ponen? grande ese Draco, un mega abrazo, gachón. Pasarlo genial. Y un mega abracito también para tu hermano, para tú Eh, tened cuidado por ahí, ¿eh? Con las opas, eh, ganchones. Madre mía, totalmente yo, cosplay <risa> Pasarlo de puta madre, ganchón, Draco. Muchísimas gracias siempre, tío. Y a ver en qué casa nos pone, aunque Valta nos ha dicho... Que tú puedes eh, decidir lo que, lo que tú quieres, ¿no? Pero en plan, ir. No Ese es el del señor ir. Labanillo, gente. Ah. <ríe> literalmente el enano, ¿no? En mi habitación solo tengo una cama grande, eh, un armario de 90 centímetros de ancho y un setup. Eh, no tengo nada más. Está vacío de cojones. Uy, yo tengo una comodita ahora y un rompero. Bueno, el, el escritorio y la cama y la mesita anoche. Ya está. Mi cuarto es so small. Literalmente. No lo he comprado aún, pero eh, me da mucho eh, high, Literalmente lo que me estaba pasando Manolo. Es más, imaginárselo lo mal que lo he pasado a lo largo de esta semana. Inclusive cuando el martes salió para todo el mundo Y yo a las 4 horas corté hasta directo, gente O sea, literal, porque estaba todo el mundo viendo eso Literalmente yo, increíble ya sabéis que siempre Twitch eh, no es eh, lo que siempre. Lo que más visualizaciones tenga no, no quiere decir que va a generar, literalmente, sino lo que está de moda. O sea, eso es lo que pasa con este tipo de juegos. Que yo tengo mucha ilusión por traerlo y, bueno, ahora no sabía, ¿no? Básicamente, ¿qué cojones iba a pasar? Si lo voy a traer a tiempo o no. Lo traigo a tiempo de su salida oficial, pero no es su versión eh, de Lutz, tío. Ya me jodería. Guapísimo Ramrock, ¿eh? Ese puto nano es la polla. Pero ya te lo podrá llegar a pillar a mi hermano Don Manolo con paciencia también, igual que me ha pasado a mí. Por eso está diciendo que cuando empieza a workear, supongo que en breve crucemos los dedos, o sea, aunque sea, pues podré llegar a hacer ese tipo de sorteos, tío, que siempre he deseado. Rollo Resident Evil 4 Remake. Me pillo uno para mí, para streamearlo. Y eh, sorteo uno para vosotros y para vosotras, y Para suscriptores, literalmente. No tengo ni póster ni nada. Hay ser que son eh, relativamente baratos, en cierto modo. Esos de ahí, a Cali 16. Esos que son del viaje de Xigiro de Kulco Bay. manos que después lo tienes como que enmarcar, ¿no? internamente y como un también a la super semana gachón? que sea un manolo, o se te estaba de menos me cago en la leche, qué guapo el principio del puto juego y eso qué guapada, ¿no? o sea maldita sea, el puto troll ¿eh? y yo, es eh, los ar completamente el PBS ¿eh? <ríe> me gustaría pillar una estantería de esas y colgar una katana o los trofeos y medallas que tengo a ver, eso estaría chulo. A ver, puede... Pues, bueno, por el. Bueno, Ikea es que es un coñazo, la verdad. O sea, es que Ikea no es como viene. Literalmente. O sea, es cuando lo montas es diferente, tío. Eso es lo que pasa en ese tipo de mierda. <risa> Qué guapo. Morregáis, ¿eh? O Está sea, flipante. O sea, me recuerda a Power Ranger. Literal, malo el Power Ranger. O sea, literalmente. Aunque el malo Power Ranger tenía como un. De esto, tío. Un relámpago, ¿no? Era guapísimo. ¿El donde se parece suen? En las boyas, ¿no? eso tienen que ser los malos, macho. sabes o sea, es algo, algo quieren los enanos, tío. Pero a ver, el lore del juego, pues eso, ¿no? Empezamos está y eh, en, la, en la carreta está en la bien. cual vamos, pues el pergamino se nos, se no nos da, tan ¿sabes? ¡Qué guapo! Que era como la no mujer de este eh, profesor fig y no reacciona con está nosotros, bien. ¿no? El Papyrus. Y después de eso, pues nos ha, nos ha traído ¿Estamos? aquí, porque un cacho de dragón eh, ha reventado media carroza y se ha llevado como a otro eh, profesor que había. O sea, lo ha destruido. Supongo que ese pibe debe de ser el malo del juego. De Guardapelo. Y guardapelo. Hoy, yo no tengo nada de Ikea. Eh, todo lo compramos en una tienda de muebles bueno, local. A ver, claro, son mucho mejor. Obviamente ya viene hecho, macho. Usted. O sea, a ver, ahora, así sí. O sea, yo supongo Ven, que sí, por... que estas cosas sí que están hechas Vamos así, ¿no? ¿Y eso? No te preocupes, papá. Ah, no ahora. Gracias, campeón Lu. Nada. Qué paranoia. No, campeón, arte caso. Me... Que... Qué grande, tío. Muchísimas gracias, campeón. Grande campeón. Te lo juro, el corazón. Gracias por eso me ha habitado. Lo haré, tío, lo haré. O sea, no sé, realmente. Es, es así, ¿no? Me mola. O sea, al fin y al cabo, María Ilusión hace ese tipo de. también sorteos, ¿no? A lo largo de este tiempo, a ver si puedo workar en breve, aunque sea media jornada, y pues compaginarlo con, con los streams, ¿no? Ya me jodería. Muchas gracias, campeón Lowe, por esas palabras y por eso me voy a hostia, me cago en la puta. Comenzamos, por K games. Los materiales son bastante eh, buenos, la verdad. A ver, estos no son malos de Ikea, pero su forma de montar sí que son malas, porque aparte de carecer de instrucciones y... Bueno, no es que carezca de instrucciones, sino que las instrucciones no están guiadas, rollo... Solo te pone uno, dos y tres, están enumeradas y no están guiadas, rollo... Pues ahora tienes que coger eh, la Pokéball y lanzársela al Pokémon, rollo... Eso no te lo ponen, tío, y es una putada, la verdad... Porque solo de la perspectiva, a lo mejor, de ir pa parte por parte puede quedar como un coño... O sea, como una puta mierda, tío... Ah, ¿vale? Eh, ¿Una hora de introducción? ¡Diablo! Sí, o sea, como estuve hablando al principio, por eso también empecé antes... Porque antes de irnos al castillo de Howard... tener como que tenemos una introducción en Londres, ¿no? Y realmente eso es lo que habéis visto ahora... Junto con el profesor Finn, que supongo que será como nuestro, ¿sabes? Sensei a lo largo de todo el juego. Está guapo, la verdad. O sea, no obstante, ¿eh? o sea, está... A ver, más molado. O sea, imagínate cuando empiece el mundo abierto. Rollo, voy a kiquear aquí en carrera blanca como en Skyrim. Y me voy para allá y vamos a hacer las misiones, ¿no? A nosotros nos lo eh, montaron ellos. Eh, nos hacen descuento y todo eso. Claro, a ver, eso es genial, obviamente. Lo que pasa es que muchas veces no, no ha visto una forma de transporte, a lo mejor, del mueble. Y realmente, pues, ha pillado de esta forma... Y lo he montado de poco en poco. No obstante, está bien, lo único que es eso. Es como, ¿sabes? Las instrucciones siempre son cochambrosísimas, tío. No me jodería, pero está, está bastante worth it de calidad-precio, supongo. O sea, pero no toda la casa, sobre todo mi habitación en sí. ¿sabes? <ríe> está todo hecho así, ¿no? De, esa, de ese palo. Incluso mi mesa de escritorio debe ser un poco más grande. Debería. Ah, claro, con esto está bien, realmente. Lo malo es que tengo... ¿Sabes? Soy tan largo que me pega las rodillas arriba. Bien. Este Estaré, pues en la ceremonia de selección. Al menos me alegro de que eh, no, no sea sé, una historia esperado, eh, lineal En plan de seguir eso, el, vale al pie feliz. de letra eh, el libro y las películas A ver, entonces, ¿sabes? Eh, Pup, se llevaría mucho más dinero la piba esa, la J.K. Rowling, ¿no? Madre mía, ya de por sí, por los de derechos autos que tiene que tener el juego ¿Sabes? Pero lo guapo, lo que ha dicho Barta que, eh, ¿sabes? Puedo elegir, por ejemplo, ser del de Lithering Y seguir lo que yo quiera, ¿sabes? Que dentro usted y yo. Eso está guapo, la verdad, eso está bastante chulo Gracias. O sea, rollo, y como ha dicho Juanma también, como contrapartida El juego se completa al 100% cuando estás en todas las casas entonces, ¿sabes? El juego como que todo llega al mismo side, ¿no? ¡Hostia! ¡El sombrero cabrón! Increíble. Voy a jugar a cáncer, pasado bien, campeón tras cartón. Yo hoy supongo, Dios, Johnny D, supongo que le meteré full tres ardeo, ¿no? O sea, a la larga, Howard, por lo mismo, porque voy a tener que jugarlo un poco speedrun. Ya sabéis a lo que me refiero. Supongo que generará o no generará. a Dios, macho, de momento, no. Sirius Black, Phineas, Neagle, Black, en serio. Mi habitación está ocupada un, un, un 68% de la cama, un, un 22% de la mesa y un 600% Gracias el armario. Los armarios que son súper cochambrosos. Literal, campeón de de Lobo. No sé cómo acaba. cojones hicieron para meter el armario en mi habitación. Es tres veces con más grande que la puerta, en altura y anchura. Des, momento, o sea, desmontado, campeón, maestra, supongo. O eh, literalmente, de lado. O sea, como, la, como yo saco y meto la, que la que silla del de, de de de de escritorio. Ha sonado mal eso, eh. Literalmente. ¿Ese Sirius Black? En la vida, ¿no? O sea... Ojalá JK Rowling sigue, eh, sigue vivo y padreando, eh, ¿eh? Creía que era eh, muy antigua o algo así. No, JK Rowling tendrá ahora mismo cincuenta y pico años, ¿no? O sea, coño, yo me leí su primera novela de Harry Betas cuando nos, lo nos hicieron referencia en el instituto, o sea, en segundo... Joder, ya han pasado 12 años. O sea, literalmente. Bastante. Falta una persona más. Falto yo. ¡Yo, yo, yo! ¡El repetidor de Howard, gente! ¡Yo! ¡Ya! ¡Me quedó herbología! Decían que se fumaba el manto. Sí, literalmente. El mío, es literalmente 190 de alto y 90 de ancho. Minúsculo, eh. voy con la VR. Disfruta, campeón, y luego, por supuesto. Ahora vengo. ¿A cuál juego le vas a dar? Me cago en la leche. Ten cuidado yo también, por supuesto. Qué guapo, hermano. Sombrero. Ah, sí. Es algo mayor que los otros, ¿no? Gracias, bro, sabe Casi… sabe Casi 28 años, ¡Hijo de puta! Me Cientas dice Con encima, ¿será? <risa> sí, sí, tiene eh, 57 años, creo, tío. Pues ya. Pues, realmente… O sea, no sé, es joven, ¿no? Vamos a ver qué te toca aquí falta, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué, qué narices nos dice. Será como un tipo ten, ¿no? Harry el sucio Potter. ¿eh? A ver, pasa que aquí creo que no está Harry el sucio Potter. ¿eh? Sería como Papá el, el repetidor, ¿eh? rabadón, ¿eh? el rabadoncillo que le viene eh, al hilo ¿eh? a la nueva Bully Damumu, tío. O sea, jungle. Estoy deseando empezar las clases. Tengo eh, muchas ganas de explorar. Eh... <risa> ya sabe, yo, yo voy a contestar. Literal, co no quiero empezar la clase, gente. Vaya pereza, bro. Quiero explorar, ¿no? Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Obviamente, <risa> ¿quién coño va a contestar voy a, a clases? No, bro, los hechizos aprenden por ahí, trachipeando, o sea, tío, con las peñas. O sea, ni de nada, y bro, te di un hechizo de, ¿sabes? Por un cromo de una, ¿sabes? Carta de Charizard. Está muy guapo esta parte, eh. Un anhelo de poder. Es puto gorro, Tal tío. El vez encajes vienen. ¿Por qué, tío? O sea. Vale, yo no digo nada, ¿vale? Yo no digo nada, gente. Yo no tengo una serpiente en el pecho. Por nada, eh. Somos los malos, güey. O sea, aquí estaba el more, estaba el, el Snake y está el otro pibe, ¿no? También. Nice. <risa> Quiero esta casa, tío. O sea, literalmente empezamos eh, Una entrada eh, por todo lo alto. Nice, Howard. <risas> <Howard>. <risas> Vaya sonrisa demoníaca, cabrón, que se le quedó al man Gente, yo no soy así Mamma mía ¿Dónde está el confeti, señorita? ¡Wow! Eh, Draco Morphe también estaba ahí, claro. El man ese Increíble, Treguri eh, Se lo ha pasado un día, una tremenda sesión eh, de viciada. ¿En un, ¿En un día? ¿En un día se lo pasó? O sea, el primer directo creo que fue un 9 horas, ¿no? nueve 9 horas se pasó el juego? Sí, es muy complicado, ¿no? Supongo, por la historia principal son 36 horas, creo Quiz, no hay, ¿no? Claro, la piña está muy cabreada por eso, ¿no? Pero no obstante, hay otra serie de juegos, ¿no? Pero no me tienten Aquí tío, ¿el profesor Black es el padre de Sirius Black de o qué coño pasa, tío? O sea, del tío de Entonces, Harry Potter, ya sabéis, prisionero de Azkaban, o sea… No soy tan eh, magel, obviamente en el tema, ¿sabes?, de, de lo que es Harry Potter, pero tampoco sé todo. <ríe> Animales fantásticos, ya me entendéis, eso… Yo qué sé, tío. Está guapo y tal, pero no, ¿sabes? no tengo mucha conciencia del lore, ¿sabes? Pero Esa parte, más allá de cargada, que Dumberdor está ahí. Sí, el eh, es el en profesor, un día el cabrón sí. se hizo el tremendo la la de tremendo pirram. Es raro, no lo busco, pero en un día, ¿sabes? 36 horas se pegó en directo, entonces. Es que el juego tiene 36 horas, no obstante. O sea, no sé, es raro. Es Literal. O sea, yo vi el típico, ¿no? Eh, cuando Como salió, directora, literalmente directora, salió, ¿no? Y el directo sí lo vi ahí, que duró infinito. O sea, pero... A ver, por curiosidad, tío. Juego completo en 4 horas. 9 horas, ¿no? O sea, eh, parte 1 de 3. Entonces, son más de parte 3 de 3. Pues súmale mesa ¿sabes? Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Nah, no puede ser, ¿no? No sé eh, si lo hizo en un directo. Claro, no, o sea, lo que ha hecho el pibe es hacer un directo grande de nueve horas y después lo ha juntado. En tres partes diferentes para sacar monetización de tres vídeos diferentes. Incluido ya el del principio. O es sea, increíble. Qué guapo la serpiente, ¿no? Claro, el Lizery. O Está sea, literal. Qué puta pasada, eh. O sea, los gráficos están muy guapos, la verdad. Están chulos. Profesora Weasley. O sea, es familiar de Ron Weasley. Sí, sí, sí, sí, sí. mañana con usted hasta su primera clase. Hmm. Gracias, profesor. Usted me quiere tocar la flauta, ¿no? Digo, la varita, ¿no? ¿Bueno, digo, ¿qué? ¿Te puedo pasar el enlace del tweet eh, tranqui, como quieras, o sea, lo tengo aquí, bueno, en YouTube, lo he buscado. Y realmente tiene ahí las partes. Pero es como joder, ¿no? O sea, a ver, supongo que igual que ha hecho Canegro, que lo terminó allá, A 6 rollo sabe que no genera más allá del primer día de su salida. O sea, imaginarse en canales pequeños como el nuestro, ¿sabes? O sea, lo disfrutamos nosotros y ya estaría. O sea, literal Slytherin Que no era, eh, Donde iban los villanos Claro, como he dicho antes Bordemore El maldito Draco Y también El, el Sirio O sea, el Snape El Snape también de los huevos